En estos días especiales, llenos de luz, fe, amor y esperanza, un saludo cariñoso y los deseos más bonitos de Navidad para cada uno de ustedes. Que la estrella de Belén y el nacimiento del niño Jesús transformen nuestros hogares y nuestras familias. Que la alegría sea siempre nuestra compañera y que el respeto prime en el mundo entero. Un abrazo muy grande y muy cálido a aquellas personas que alegran nuestros días a nuestra familia más cercana, a nuestra familia ecuatoriana, sevillana, latina, a nuestra familia de la vida. Todos reunidos para abrazarnos cálidamente y en estos tiempos telemáticamente. Decirles que la Navidad no solamente es compartir regalos, sino tiempo con aquellas personas que amamos y nos importan. De todo corazón y con la emoción que tenemos dentro, deseamos a todos muchas bendiciones y una ¡Feliz Navidad!